¿Para crema? café o para negros? Ah, zapatos negros, crema. O sea que cuando se activa, de una vez el cepillo le va untando la crema. Esa era es compresión. Pero ya solo quedó de decoración. Gracias. Está delicioso. Mm. Ayer estaba caliente. Por la tarde, eso va a un taxista. Por la tarde va a estar muy caliente. Oh, okay. Okay. Okay. Hola, mamá. Hola, hijo. A conocer Guadalajara. Pero primero esperemos visitar ese paso. Ya. Esa es la feria de exposición. Sí, es que esto es, todo esto es de aquí, yeah. por eso. Ya. Yeah. Pues yo dije, si es la, la zona de la feria de exposición, no ha de ser mala. El gato. ¿Cuál gato? La gente abusa. Un gato no es un animal para hacer eso. Sí. Él se asusta y sale. No, se hay gatos que, que andan en moto Pero eso no es correcto Ese Llegan es... y se suben en el hombro de la persona y van Y un susto y ellos salen a perder y usted no lo vuelve a ver Mientras bueno. que un perrito se alarma y uno lo encuentra en algún lado o se deja controlar, el gato no la Expo. Sí. Orale, ¿no pues me dijeron que hacia allá hay una feria, que es una feria, una... ¿Cómo se llama? Una plaza, plaza del sol. Ah, hay que verla. Pero uh, yo mire es como un centro comercial al aire libre. Sí, debe ser de artesanía, solo así. Ya. Yeah. qué Y esta es la en en Bogotá tal vez no, porque esto es de A clima mío, sí. caliente. Parece un helecho gigante. Árbol de helecho, yo yeah. no sabía. Los helechos en Colombia son apenas arbusticos. Ni siquiera arbustos, porque no en troncos Depende, no. Es que no debe ser helecho. Se parecen las hojas, pero seguramente no es el helecho. Es que quién sabe, porque los helechos son como... De las plantas más viejas que hay. Sí. Espero estar logueando bien. Preguntamos. ¿Cómo se llama? Sí, es que ahora no sé cuál es la la bonita. chilaquiles? Sí, chilaquiles. Son... Los chilaquiles. Un segundo. Sí, me parece que es más allá. Los... Puede ser 12 minutos en carro, 8 kilómetros. No, tal vez escogió mal la referencia o hay otra. Otra. Porque me he pedido, me, me queda muy cerca. Pueden venir caminando. Puede ser otra cera. Aquí hay uno que se llama Mi casa, su casa está cerrada ese sí, edificio Como una caja de concierto. ¿Restaurante del Ruiseñor? No, se sí, llama aquí. Y es así en una esquina. La graffiti Vi que José Luis Rodríguez está en concierto. todavía canta. Yo vi a ti, que Manu estaba en Medellín y con Madonna Mi amigo Juan estaba ya tomando fotos Oh Y él ya hizo, no sé si una canción o una película con ella y otra con J -Lo. Chacho Cerco, le está yendo. chico le ve, le cae hasta las estrellas Centro Cultural Trillas es editorial Ah, mire, claro Está en la sede de la editorial Trillas Pero aquí sí. Bueno. sí, Locations mm -hmm. Es que es como una cadena Ah, sí El Lázaro Cárdenas Es el más cercano que hay. 7 minutos ya dos tres cuadras más para allá Ver. y luego no, cuadras, y luego otras dos a la izquierda hacemos una izquierda eh creo que no he visto avisos de calles ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú bien, de sí. todo derecho pasando el parque Pueden ir por ese, pero no, yo les diré que se vayan hasta el 7 y 11 y de ahí para arriba. Gracias. Mira, luego le voy a la sacar a las 6. Gracias, Gracias, muy amable. Harry, Harry. Harry, este muchacho, Harry, viene al concierto. Harry... No. Ay, Harry, no lo conozco. Harry, Styles. ¡ush! Cannibal Corpse. Buenos días. Buenos días. Bueno, días. Cannibal Corpse. Bueno, todavía se suenan... Llegó. Uy, sí, supo, sí sí le conté. Ver, ese ese por... grupo del estilo de Cannibal que fue a Colombia y el, el baterista creo que era, o el cantante, se pasó en drogas y se murió. No, no, no. Foo Fighters, pero eso no, eso, no como Cannibal Corpse. No eso no suena así. Este árbol. Ay, tiene espiritas con una rosa gigante. Curiosísimo. Y ese pajarajo. Y está contigo, no está buscando. ¡Qué fuerza de! Estos son unos magueys. magueys. Nosotros tenemos de esto, pero ya tengo, ¿Este parque está chusco? Sí. ¿O la luz? Es que la luz también a esta hora. Estamos en Golden Hour todavía. No, está súper bonito. Sí. Cuando llegué era... Estaba demasiado caliente, entonces todo se sentía como si fuera un desierto. Claro. A esta hora se siente muy, muy chévere. Eh, me decía el taxista que la ciudad tiene por ahí unos 3 millones de habitantes. Dos y medio, tres. ¿Grande? Claro, es como. Tunga no llega a un millón. No sé. Me parece que no. O sea que es como 6 tumbas. Es como un. Digamos que llegue al millón, que no creo. Como unos. Tres como un millones. Bucaramanga. Sí. Los alrededores del aeropuerto sí están feitos, ¿verdad? ¿no? El yo? barrio bandero, de invasión ¿Y estos que se... Son termitas, sí. se están comiendo ese árbol Ay. No, pero además alguien todavía Todas estas ramitas Su empresa telefónica tiene cubrimiento hasta aquí, ¿no? Sí, una ¿Cómo? de ellas. Sí. Ah, le estaba contando que todo lo que habló. <risa> ella tiene dos hermanos. O sea, es una mamá con tres hijas. Sí. Ya. todas entre los 30 y los 40 años. La señora las levantó solas. Sola sí. ella. Cociendo. Y dice: desde que teníamos 12, 13 teníamos que ayudar. en la loma y que era peligroso. Y ellas tenían que ir a hacer las entregas de la ropa, cobrar, desenvolverse porque la mamá pues no podía hacer todo. Sí. Que cada una cuando pudo, cuando terminó el colegio, decidió qué hacer, estudiar, no estudiar, pero ya por su cuenta y bolsillo. Que ella a los 19 años, terminado su bachillerato, consiguió vincularse con Claro y ahí mismo Chao más, yo me independizo y tomó un apartamento con una habitación en arriendo y desde ahí empezó a ser independiente tuvo una niña, le calculo que por ahí entre los 20, 22 años fue mamá su niña tiene hoy 12 años el papá de la niña es filósofo ella estudió diseño o algo así, pero ejercer es más como call center, como, bueno, trabaja para Claro. Yeah. Y él, hace tres años la niña se le reveló y que ella se iba a vivir con su papá. Oh. Ah, ¿los arcos? Ah, desde aquí sí, oh. y que ella creyó que era algo temporal y mentiras, que la china ahora nada. Solo quiero vivir con su papá. Entonces ella... ¿Y los chilequiles? Yo creo muy cerca. Entonces ella pues también, yo pues, también tengo derecho a mi vida, y viaja, y goza, y se divierte, y... Se hizo unos amigos aquí, no sé por qué, si compañeros de trabajo, los conoció viajando. Son mexicanos en todo caso. Entonces, a veces ellos van a Colombia, a veces ella viene. O se citan y viajan, por ejemplo, a Europa. ¿Este es el Sí, es este. Tenemos un saludo de 8 a 5. Está bonito. Sí, sí, sí. sí. Bueno, creo que sí máscara. Ahí sí, este. A ver, y lo no hace pasar dos veces el día. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Perdón? Sí, desaparecidos. Gracias. Gracias. yo no soy de grandes comidas a lo local de mi local ¿a qué vinimos? mi idea <risa> es que se da el foco lengua y empieza Chiriquita. Hay una especialidad, se llama Bandera, llevan tres diferentes chilejiles: verde, blanco, rojo. Se le puede poner a un lado huevito, pollo, un diseño de carne, pollo estrellado, rodeado, frutícola. Igual si les agrada con carne, tengo panitas de rochera, chicharrón, costillitas, de. ¿Está bien? ¿Está bien? Es que yo no, imagino, no me hice nada. Creo que es esta en la que se me dice. De bandera se lleva tres diferentes de la Es una panerita al centro. Se puede llevar huevitos, se le puede poner huevitos, como se le toca el centro, ¿sí? este Y es, es muy grande para abajo. No, y es para abajo. Y un poquito de grado. diferente. tres diferentes. Pero cae tú por esto. No. ¿Cuál preferís? No sé. <risa> pinza al cerrojo, pinza A ver, nos confiamos a su buen criterio. Sí, sí, uno de esos. Y el segundo mejor. ¿Por qué se las enroje con ella otra vez? Para mí, con huevito. ¿Por qué se se las enroje Puede que sea enrojeado, que sea roberto. En bebida tenemos café, tenemos chocolate, acólito, chocolate. Hay cubos naturales. ¿Y gran cuál es? Ahora tengo delote o de reiniña. Elote. Son muy buenos. ¿Por chat? ¡Por chat! Agüita de horchata Con gusto Hay un maldés, también en huevito que veo yo... No, no, yo creo que sí está bien que está buscando algo diferente como ¿no? para probar lo que... Sí, sí, claro Me gusta la birria la... la... la... la... y el caldito de caldita La birria ¿Qué es la birria? Es un típico de acá, es un plato y pura carne con caldito Tortillas recién hechas y hay verduras para probar el... Yo quiero ahora mismo. Tenemos unas cosas que rango? se llaman no, no, no, las tortas ahogadas. Tenemos también dos pequeñas, son más como para compartir. Pero de aquí en nuestro restaurante tenemos es palabras que... para abajo las manos. Los chilequiles son palabras para los que se ponen. Yo quiero unos chilequiles. Eso, sí, chilequiles se molen. también. Sí, por favor. Aquí te gustan treñadores, pero por ese ya. Es una carta como si quieres seguir bien. Sí. Es, como, es como en clave. Ayer era como día del niño. Y, y por ejemplo en el en el, uh, en el aeropuerto, en el Burger King, todos estaban disfrazados. Acá de, de de la vecindad. Sí, que la rescaten con lo que nosotros nos queremos, y que aquí no, no sería el problema. Está bueno hasta la carta, es que en el, el, el México hay colorido, hay vida. ¿no? también Ah, esto lo vamos a iniciar. Es que, es que quieres comer. Sí, eso sí es cierto. Lo que yo no quiero es encontrarme con el picante en el, ningún momento. ¿El qué? Entonces tenemos la brochata y tenemos el atole. El atole. El atole. No uy Muy calientito. Es que ya creo que le va a gustar. Un poquito dulce, pero muy rico. Hola, soy esos Y eso son los molletes. Mande la caja ¿El plato para el molletito. Déjalo, traigo uno limpio. ¿va? Gracias. Siento sí, que sí? está en su compito. Uy, qué bebé. Gracias. Se ve bien. A ver qué tal, eh. Qué ¿tú? buen provecho. Gracias. De esas dos haces, ¿cuál es picante? Las dos, pero muy poquito. Un poquito. Gracias. Sí. ¿Tú? Mm. ¿Tú? Buen provecho. Buen apreti. Estos son chilaquiles, estos son chilaquiles, estos son chilaquiles, estos son chilaquiles, los, los cositos, ver, estos, estos, estos son triángulos, chilaquiles verdes, chilaquiles rojos, chilaquiles rojos, chilaquiles ¿qué? Yo no, no, no. Verdes, amarillos, rojos. Miren, que no. Maicitos. ¿Para qué les llaman maicitos? Mm. me llaman a este pedazo de que es una panela sí y a la panela le dicen eh, eh, eh, ahí a si la un día que Maritón me mencionó yo piloncillo con mi panela <tú> Esos son como unos jarrones. Debajo de toda esa cera hay como unos jarrones donde ponen la vela. Había un caballo Pero les pareció curioso. No, yeah. ¿No pasó mucho. ¿Cuál es? Supongo que cada uno... Miren los baños. Mariachi de Teotihuacán. Ah, y hubiéramos llegado al segundo piso. Podemos todavía ir caminando. Bueno. ¿Pero será oficina o será.? No creo. No Machos y machas. Es hay otro. Yo tengo la maleta. <ríe> Para bajar. Ay, no, pero es así rápida, Esa me va a pasar. Aquí yo creo que es como en Colombia. Amarillos no son. Ah, los taxis. Ah. No, los taxis. Ah. Yo le entendí los taxis. No, no sé cómo... Ah, el yo semáforo está allá. Ah. Yo le entendí los taxis. Pues mira, está el bus. ¿Y a dónde nos lleva? Entonces uno abre la aplicación. Y uno le dice que quiere un ride En este caso vamos para el hotel HG HG O oh, no Sí, No, pero eso era en Puerto Vallarta Ay. Tocas tener cuidado o, o poner la dirección exacta de donde uno va Entonces creo que es HG Zapoplan HG Hotel O sea, este Ah, Vallarta es la avenida Era el primero HG Hotel Vale 59 pesos. Usualmente vale 76 pesos. Listo. Pero vale 59 en este momento. Entonces le hicimos ese. Eh, yo ya tengo metido mis modos de pago. Voy a pagar con esta tarjeta en este momento. está ta, ta, ta. ¿Y él le ha recibido también? Me queda aquí todo guardado. Ay. Y luego le doy confirmar Uber. Y entonces estamos aquí sabe que estamos aquí en este paradero entonces simplemente confirmar y no dicen qué Una tiempo llega que dice que confirmar ponerse la, la tarjeta la máscara y tales tales dice que está a nueve minutos y que nos va a dejar allá a las diez y treinta ah, y apenas súper bien entonces está conectándonos con un conductor. Aquí hay un conductor, por ejemplo. O sea, Inglaterra, ¿cuál será? La que queda del norte de Europa continental. Esta, ¿cómo se llamará? Se llama... ¿Nogales? No... Ya estamos, Ay, al re, al, estamos al frente del restaurante Arboledas Vea, y ya nos conectó con Hipólito Que está a 10 minutos de distancia En un Volkswagen Vento de placas JSD 8500 ¿Usted? Ha hecho 2.540 viajes Confiando. ¿El Volkswagen de qué color es? El Volkswagen es como ¿Glis? negrito... Vamos a ver cuando lo veamos. Debe ser como así aquí el color. Estamos en la avenida Niños Héroes. Ya. Yeah. Y si necesitamos llamar a Hipólito, aquí está el cosito del teléfono para llamar a Hipólito. Y así se usa Uber. Claro, así es más confiable que un taxi. Obviamente. Sí, porque nos paró el señor y eso, pero lo único que sabíamos era que es un carro amarillo. Uh -huh ver aquí está toda la información. Con nuestra materia prima, en este caso viene siendo el agave. En México, muchachos, existen alrededor de 295 especies de agave, pero la única variedad que se recomienda para poder elaborar la bebida se llama agave azul de Milana ¿vale? Esta planta que tenemos aquí requiere un periodo de manzana subclaseada para poderla comprar Puede ir desde los 5 hasta de la tierra. Esta acción va a realizarla una persona llamada jimador, con una herramienta circular que es la que tenemos aquí. Esta herramienta se llama coa. Con ayuda de esta herramienta llamada coa, el jimador le va a quitar las pencas, que son las hojas que se tienen a su alrededor. Únicamente nos vamos a quedar con la parte que nos interesa, que son las piñas, que son las que se tienen en la parte del centro. Y únicamente por cada 7 kilos de agave estaremos obteniendo un litro de nuestra bebida. Hay algunas personas que tienen la creencia que cuando tú tomas la piña y la cortas en dos, al centro de ella vas a encontrar un jugo, como que si fuera agua de coco y tú de aquí te vas a emborrachar. Pero una vez que lo cortas en dos, al centro de ella no encuentras absolutamente nada, ya que la piña por dentro es totalmente seca. Únicamente se compone de aritones que a la hora de chocar con el calor se rompen, y se convierten en azúcares. Por eso es necesario pasarla a la siguiente área, que es el área de cocimiento, para que el agave se haga fumoso y funcional. Una, una, una pregunta ¿cuál es la diferencia entre el tequila y el agave El mezcal es muy similar al, al tequila, nada no más con la variedad. Para elaborar el tequila se utiliza el agave azul, el tequila no debe Y para hacer el mezcal se utiliza el agave espadito. De apariencia es muy similar, nada no más que las hojas son más verdes. Estas se ven verdes, pero a la hora de que les llegan los rayos del sol, del sol, se le ven las hojas azules. Una vez que tenemos el agave ya quemado, las piñas las ingresaremos dentro de estos dos hornos. Este es un alto clave, tiene capacidad de 6 toneladas. La más grande tiene capacidad de 12. Las piñas se parten de dos o cuatro partes de tal manera que quepan las piñas más posibles dentro de los hornos aproximadamente el más pequeño le cabe 150 piñas y el más grande 300. Una vez que ingresamos el agave dentro de los hornos, proseguimos a cocerlo. Todo nuestro agave lo vamos a coser a través de vapor. Esta caldera que ven aquí, en la máquina azul, por medio de la tubería amarilla que se tiene en la parte de arriba, vamos a bombear vapor a una temperatura de 110 grados durante 12 horas. Pasada las 12 horas de cocimiento, apagamos los hornos y dejamos. Y más probable y hacerle totalmente cocido. Su sabor es muy dulce. ¿Alguien de ustedes ha probado la calabaza cocida? Sí. ¿Sí? Pues miren, la calabaza cocida tiene un poco sabor similar al, al agave cocido. Nada más cuando tú coces la calabaza, le agregas algún repulsante adicional, el piloncillo, el azúcar. Nosotros aquí ya no le agregamos nada. Una vez que la agave ya está totalmente cocido es necesario pasarlo al área de cocida para poder extraer todo este. Muy bien chicos, vamos a avanzar la tercera categoría, la, el, perdón, la, la tercera fase. Una vez que la agave está cocido, vamos a abrir las puertas y vamos a ingresarlos primeramente en la desgarradora. Como alcanza de la presa, la desgarradora se compone por cuchillas y navajas. Estas se van a encargar de triturar y de desgarrar el de agave para después quitarle su jugo. Una vez que el agave pasa en de la pequeños, van a pasar por esta banda que tenemos aquí. Lo va a llevar al primer molino de rodillo. Se compone por dos rodillos. Lo que hacen es que giran, la fibra pasa a la parte del centro para poder extraer todo su cubo, ejerce presión y extrae el cubo. Todo este jugo dulce, chicos, va a estar escurriendo en el área de abajo, hay un canal. Ahí únicamente va a caer el jugo dulce. La fibra pasa por esta siguiente banda. Va a pasar por otro siguiente el molino de rodillo. Va a volver a ejercer presión para poderle quitar todo el jugo posible al final de la máquina vamos a tener el bagazo la fibra de agave, esta ya está totalmente deshidratada, ya no tiene nada de azúcares es la que vimos que tenemos de este lado un montón en el patio para hacer la bebida, chicos ya no nos sirve, pero no se va a desechar se le regala a los artesanos con ello elaboran pulseras collares, arete relleno de colchones, sillones alimento para ganado o para fertilizar el paisaje agravero al final de la máquina tenemos una tubería que conecta con aquella tina. En esa tina únicamente nos sirve para recaudar el cubo que, que sale de esta máquina. Este cubo que tenemos aquí es totalmente dulce. A nosotros como empresa pues, no nos interesa que sea dulce, sino que emborrache. Por eso lo vamos a mandar a la sala de perfección para que pueda generar una graduación alcohólica. No, todavía no. Voy a volver de tuberías a las tinas de fermentación que tenemos aquí. Cada una de las tinas tiene una capacidad de 5 mililitros. Aquí lo que vamos a estar elaborando se le conoce como mosto. Mosto es el jugo de la pero le vamos a agregar una levadura. Esta levadura que le agregamos aquí se llama Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura se utiliza. ¿Tiene Es un microorganismo que se encarga de comerse los azúcares, descomponerlos y después convertirlos en alcoholes. Este proceso en las tinas tiene una duración de tres días, ahorita que suban van a poder observar. Durante el proceso de fermentación va a parecer que todo este jugo esté bien, pero todo este proceso se hace a temperatura ambiente, no es necesario agregarle calor, calor adicional ya que si este aumenta su temperatura de los 36 a los 38 grados la levadura se muere y ya no puede hacer el proceso de fermentación se pierde mucho mucha riqueza alcohólica por eso es que tenemos que mantener la temperatura de 32 a 34 grados una vez pasados los tres días de fermento nuestro cubo ya está totalmente fermentado ya que tener una graduación alcohólica que va desde los 3.8 a los 4, 1% de volumen alcohol, si se lo beben, ya se pueden emborrachar, pero no se recomienda porque tiene impurezas el cual es dañino para la salud, te puede provocar una infección gastrointestinal, diarrea, vómito, por eso se tienen que pasar por dos destilaciones para poder quitar las impurezas y ahora sí poderlo controlar. ahora vamos a pasar para que observen el proceso de fermentación, si ven que está haciendo el proceso de ebullición, como que se está pero entiendo, es porque aún está haciendo el proceso. se eche a perder más pronto y pueda ser utilizado como fertilizante. Todo lo que sube por evaporación va a chocar con este condensador. El condensador al centro tiene unos tubos por el cual estará pasando el vapor a su alrededor hay agua helada que lo que hace es que vuelva de manera líquida todo el vapor que va a bajar. Pasa por el condensador y aquí vamos a obtener el primer producto conocido como ordinario que va desde los 25 a 30 grados en volumen alcohol. Aún hay impurezas, si es necesario realizar la segunda destilación para terminarlo de purificar. El ordinario lo mandamos al segundo enamique que se tiene en la parte de atrás. Vamos a realizar el mismo proceso. pero aquí le agregamos calor a una temperatura más baja que es 85 grados. Vuelve a subir por evaporación, va a volver de manera líquida y aquí obtendremos un segundo producto. A este se le conoce como virgen. Ya sale totalmente purificado de mí. nada más te sale una graduación alcohólica muy alta, baja los 55 grados en alcohol. Si te lo tomas no te pasa nada porque ya está totalmente purificado. Pero si hay las personas que no toman muy seguido, con dos o tres caballitos con eso tienes para terminar bien vomitado Entonces, la Nama pues claramente no nos permite venderlo así. Se diluye con agua desmineralizada una graduación más baja que es a 35 grados. Una vez que lo diluimos, lo podremos pasar y todo este producto se pasará como un producto blanco. Otra parte se va a barrigar de añejamiento, que son roble blanco americano o francés, que lo que hace es también un color, sabor, aroma y consistencia al producto. De uno a tres meses se conoce como joven, de tres a un año se conoce como reposado, de un año a tres años como añejo y de tres hasta siete años como extraño. Y más tiempo pasa en la, bar la barriga, más dulce moderado y va a agarrar una consistencia diferente. Entonces, si es más, a más amaderado, más dulcecitos se da y más fuerte, ¿sale? ¿Algo? Claro, claro. ¿Lo claro? vamos a hacer en como al vino tinto o de un precio que quieras. O sea, pero es de Sí. Muy bien chicos, ¿alguna otra duda muchachos? Sí, ganaron ¿Cuántos llevan ganados? ¡Siete! ¡Cinco! Carroñero. carroñero? Ah, la las monedas. Ya ves. Uno por 20, tres por cincuenta. por 50. 3 por 50. Sí. Tequila, gracias. Es que son que nos p... Gracias. Que... Pero no tenemos. ¿eh? No. Bueno, pero ahora, ahora. Bueno, ahora. No va al Sigan amigos, sigan, bienvenidos. No me preguntan porque no sé. Si la, la teoría de la, la, la relatividad indica que eh, la, todo es relativo, quiere decir que nos estamos moviendo a la velocidad de la luz constantemente. Bien. Siempre sí, cuando la luz está, es No, no, bolsillo. no... No, no, no, No, A ah, los nombres. O más cerca. Pues cre creo que estamos como... Pues ya es chiquito. Estamos como a cuatro cuadras de lo que parece que es más el centro ¿Algo más allá? Bueno, no, más allá. dos cuadras más allá city center either one restaurant or several restaurants. I don't understand. No, señora. no, no. le está rompiendo la No. <laughs> Uh. agua fresca? El sombrero. China. <tose> Gracias.